Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre los cuatro pasos para volverte rico. Estos cuatro pasos son para largo plazo. Siempre que hablamos sobre volvernos rico es a largo plazo. Nadie, gente, absolutamente nadie se vuelve rico de la noche a la mañana. Salvo que saque la quinela o saque el kinisei o algo así, pero como lo vimos en otro video, generalmente la gente que se vuelve rica de un día para otro, termina más pobre de lo que era. Así que bueno gente, si quieren saber los cuatro pasos, por favor quédense con nosotros hasta el final del video. El primer paso y el más importante para el camino a volvernos ricos, es librarnos de todas las deudas malas ¿a qué nos referimos con esas deudas? son todas las deudas innecesarias que no nos ponen plata en nuestro banco al contrario nos sacan plata son generalmente las deudas las cuales obtuvimos por impulso como comprar cualquier pelotudez comprar cosas innecesarias tener gastos innecesarios como por ejemplo Muchas plataformas de videos en las cuales no usamos o tener por ejemplo video cable cuando generalmente nunca estamos en nuestra casa, estamos un ratito y que nos generan deudas innecesarias. Así que bueno, primero antes que nada es atacar a, esos, a esas deudas y tratar de reducir lo máximo posible los gastos innecesarios. El segundo punto es crear una nueva fuente de ingresos que una puede llegar a ser los microtrabajos. ¿Qué son los microtrabajos? Son páginas web que te piden hacer una tarea muy sencilla y en poco tiempo. Por ejemplo, la mayoría de las páginas que buscan son escribir res reseñas y artículos para sitio web, diseñar páginas web, programación de aplicaciones móviles, trabajo de entrada de datos, producción de videos, manejo de SEO, narración de audios, libros, escribir opiniones en Google sobre sitios y productos. ¿Cuáles son las mejores plataformas de microtrabajo? Tener Fiverr. La plataforma otorga pago de 5 dólares en todos sus trabajos. Sus tareas pueden ser escribir comentarios en un blog, ayudar a crear perfiles en redes sociales, dar consejos, dictar clases breves y realizar tareas de programación y diseño. Otra es people for hour ofrece realizar tareas a cambio de 10 dólares por un determinado número de horas. Para acceder a las vacantes se requieren conocimientos técnicos de marketing, diseño y programación. Sin embargo, también ofrece empleo en otras áreas como redes sociales y transcribir audios. Otra es Amazon Mechanical Turk. Su sistema se basa en resolver captchas para, probar, para comprobar que el usuario es humano. Hay otras labores como verificar que la imagen de un producto en su plataforma sea la indicada, validar datos o responder encuestas. Otra también es Swagbook.com. Es la plataforma paga a su usuario por responder encuestas, también para hacer búsquedas en internet y reportar promociones y ofertas online. Y si no sos muy de la tecnología y no te gusta mucho lo de hacer microtrabajo por internet, también hay otra forma de crear ingresos nuevos además de tu trabajo, como por ejemplo si te gustan las plantas, puedes ofrecerte como jardinero, se gana muy buena plata, extra también si sos de salir al aire libre y te gustan los animales puedes ofrecerte para pasear perros que también dejan muy buena plata y lo puedes hacer en tus tiempos libres y así hay un montón de cosas que podés hacer extra a tu trabajo que te generen un poco de plata extra que eso te va a ayudar para el último paso Vamos con el tercer paso que es comenzar tu propia empresa de la cocina de tu casa. Si te gusta el fútbol, la pesca, la danza, el vino, la comida, cualquier cosa que a vos te apasione, lo podés convertir en un trabajo extra. Por ejemplo, creando un blog, un canal de YouTube o una página web, podés ese conocimiento o esa pasión que vos tenés, convertirla en una fuente de ingreso extra. Hay mucha gente interesada en saber lo que vos sabés. Por ejemplo, si vos sos un apasionado de las plantas, podés hacer un blog sobre plantas y seguramente un millón de gente que no sabe te van a estar buscando y van a querer saber más de lo que vos sabés. Si a vos te gusta el vino, créate un canal de YouTube y habla sobre los vinos, contale tu experiencia. Así no seas profesional, te lo digo yo mismo que no soy ningún profesional de las finanzas, eh, voy aprendiendo con ustedes, junto a ustedes, y voy capacitándome eh, día a día y aprendiendo. Eh, la cuestión es agarrar y de lo que vos te gusta, de lo que vos te apasiona, ir contándole a la gente todo lo que vas aprendiendo. Y a su vez, esa gente te va a ir preguntando, te va a ir consultando y vos vas a ir aprendiendo cada vez cosas nuevas. Y así vas potenciándolo. Y en un futuro, no te estoy hablando de que lo vas a crear y te va a volver rico enseguida, pero sí en un futuro... Podés crear un blog y teniendo muchas visitas, por ejemplo, hay publicidades que te pagan por poner anuncios, o en YouTube, al tener muchas visitas y muchos seguidores y eso, te pagan las publicidades. Y lo mismo con una página web. puedes poner en la misma página web eh, propagandas que te van a pagar. Así que bueno... Si te apasiona algo, si sabes de algo puntual, animate, créate un canal de YouTube, créate una página web o un blog y habla de lo que a vos te interesa y te gusta. Y el último paso, gente, y el más importante, es generar ingresos pasivos, invirtiendo en bienes raíces, criptomonedas y acciones. Este es el paso más importante que te va a hacer tener tu libertad financiera, poder irte de vacaciones, poder estar acostado mirando al techo y sin embargo estar ganando plata, irte a dormir contento sabiendo que estás generando plata. Así que bueno gente, todos los pasos anteriores, todos los ingresos extra sirven para poder invertir y esas inversiones van a hacer que vos logres la última meta y la más importante que es la bienes raíces, que sería el sector inmobiliario. Mi idea, por ejemplo, es poder en un futuro, estoy hablando de 15 años, por ejemplo, poder con todo lo que voy ganando extra, ir pagando un terreno e ir construyendo. Vas construyendo departamentos y después cuando tenés 60 años, 65, 70 que te jubilás, vivís tranquilamente de todas las inversiones que fuiste generando. Así que bueno gente, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Espero que les haya servido esta información y tengan algo en cuenta que nadie se vuelve rico de la noche a la mañana. Volverse rico es mucho trabajo y mucho esfuerzo gente.